Hola qué tal amigos cómo estáis aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo espero que lo estéis pasando genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar hoy vamos a ver un vídeo que yo tenía reservado para mis clientes de pago pero como son fiestas os lo voy a liberar y con este método de pago vosotros podéis ganar hasta mil dólares en siete días con este nuevo método de marketing CPA apto para principiantes ojo este método de pago os voy a mostrar dos fuentes de tráfico, una de pago y otra orgánica. Evidentemente los mil dólares en siete días yo los conseguí con tráfico de pago, pero podéis intentarlo con tráfico orgánico que también funciona muy bien y también nos dará muy buenas ganancias.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 A que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho. A que le des like a este video para ayudarme a rankear mejor en el algoritmo de YouTube y que tengamos cada vez mejores vídeos y mejor alcance. Y sobre todo, a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas fácilmente localizable. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto: de 1000 dólares en 7 días con un nuevo método de marketing CPA apto para principiantes. Lo primero vamos a tener una oferta esta oferta no te preocupes porque no te hace falta estar en una red CPA no te hace falta porque casi todas las ofertas que te voy a mostrar son de libre afiliación tú te das de alta en la, en la oferta y puedes promover vamos a ver de qué estamos hablando para que tengas claro de lo que vamos a trabajar te lo voy a mostrar vamos a hablar de VPNs. vamos a ver lo que es una vpn para que sepamos de lo que estamos hablando como ves He puesto VPN y me ha salido un montón de cosas: Express VPN, VPM Mentor, NordVPN, VPN Microsoft VPN, un montón de VPNs. Pero vamos a ver qué es exactamente una VPN. Vamos a ver VPN. Es? Y aquí podemos ver. Que es una red privada virtual, es una conexión segura y cifrada entre dos redes o entre usuarios determinados por una red. Las VPNs te permiten ocultarse mientras navegas por Internet. Las VPN, que al principio eran novedosas soluciones tecnológicas, se han convertido en una herramienta necesaria, son necesarias. Luego aquí me pone también otras cosas, conexión cifrada, desde un dispositivo a una red, evita que las personas no autorizadas espien el tráfico y permite que el usuario trabaje de manera remota. Ojo, esto es muy importante y como ves es muy útil. Y nosotros vamos a promover una VPN. Hay muchas, hay centenas de VPNs. Vamos a quitar lo de qué es y vamos a poner simplemente VPN. Express VPN, VPN Mentor, NordVPN, Norton. Un montón. Mira, este es de VPN Services. y Vamos a ver cuáles son las mejores. Según esta revista, que es PC Magazine, que es súper buena. North VPN, Surfshark. Private Access. Proton. Hay un montón. Todas estas, quiero que sepas, son CPAs. toda es CPA. Pero nosotros lo que nos interesa es, por ejemplo, en North. Voy a ir a Check Price. Lo voy a abrir una tab nueva. Surfshark. Access Private. Todas las voy a abrir porque quiero que veas los precios. Fíjate, quiero que te quedes con la lista de precios: 79 por 10 años, 59 por 2 años, 38 por 1 año, 79 por 3 años, 120 por 3, bla, bla, bla. Me voy a ir a la, a la VPN, ¿ves? Esta es la VPN. Y me voy a ir hasta abajo. Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, ellos tendrán la opción, ¿ves? Aquí está: Deals and Bundles, Security, Privacy, Performance. Y lo que nosotros buscamos es su programa de afiliados. Si no lo vemos aquí. Podemos buscarlo, por ejemplo, este es Avira, Aviracom. Entonces me voy a ir a una ventana y voy a buscar Avira Affiliate Program. Me van a decir si hay y dónde está. Mira, por ejemplo, aquí está Avira Affiliate Partners Program. Le doy clic y nos van a dar 25% de comisiones cada compra calificada. 25% de comisiones. Si me interesa, me voy a Sign Up, me registro nos unimos al programa, promovemos y hacemos dinero, fácil, ya está, eso es todo, son las opciones que tienen, 25% de cada compra, me voy a otra, NordVPN, vale, y me voy a ir también hacia abajo a buscar su programa de afiliados, como ves, no necesitas estar en una red CPA, simplemente te vas hasta el final y lo buscas, ah, mira, aquí está este, affiliate, le damos clic en afiliados, Conviértete en afiliado y affiliate login, vamos a ver ¿Qué nos dan ellos? Es una de las comisiones más altas en el, per, en el mercado y Lifetime Revenue Share. Ya sabes que el Revenue Share es una de las más bonitas porque te van a estar pagando constantemente. Cada que alguien renueve, tú ganas dinero. Con una sola vez, pues ya está. Con eso ya es suficiente. Y estos son los modelos de comisiones. Por cada nueva suscripción te dan el 100% y luego cada renovación 30% en la oferta de un mes. En la oferta de seis meses te dan el 40 y el 30. En la oferta de un año, 40 y 30. Y en la oferta de dos años, 40 y 30. Está genial, porque aunque sea de un, cualquiera de las ofertas, tú ganas dinero. La de un mes está muy bien, porque es el 100%. Por ejemplo, le damos a Sign Up. Te dan, tienes que aceptar primero esto. Continuamos. Y dice, si no tienes cuenta, aquí. Y te das de alta. Muy sencillito. Tienes que rellenar todos los datos. Estos son los fáciles. Luego vienen estos que también son fáciles y luego vienen los que no son tan, tan fáciles. Viene la URL o website en el que vas a promover nuestro producto y aquí pones tu sitio web. Si planeas o no hacer pop-up y pop-under, yo pondría aquí que no, ahora te diré por qué no. Si planeas usar PPC, qué método de pago prefieres, tu bank account o tu Paypal para que te paguen, qué producto vas a promover y aquí eliges los que hay y cómo cómo vas a promover cuando lo hagas te das de alta y se acabó nos vamos a otra por ejemplo a esta private access nos vamos al final también a buscar el programa de afiliados mira tienen refer a la friend por si sí solo es referido o afiliados pero nosotros afiliados nos unes al programa y nos ofrecen 33% de comisiones en cada nueva y recurrente porque elegirnos conviértete en afiliado crea tu cuenta en fin, todas o casi todas son de libre suscripción. No tienes que estar afiliado a ninguna red de CPA. Yo ya tengo una... Yo promociono Hide My IP. ¿Por qué promociono Hide My IP? Porque me dan muchos países y sobre todo me gusta porque me ha resultado muy bien para marketing CPA y de afiliados. Entonces es la que yo promuevo porque es la que yo uso. No es la única, uso otras, pero esta es la que estoy promocionando. Si le damos clic a afiliados, vamos a dar clic en afiliados y a ver qué nos ofrecen ellos. Yo ya lo sé porque ya estoy, <ríe> como ves aquí estoy. Y nos ofrecen 55% por cada venta, por cada venta, pero nos dan... 5 dólares solo por darnos de alta. Pues entonces solo te das de alta y te dan 5 dólares. Para que saques tu dinero tienes que tener mínimo 25 dólares. Usan PayPal o cheques. También soportan Bitcoin si lo solicitas. Si no, no, como ves está bastante bien. Te dan muchas cosas y esta es la que yo estoy promoviendo. En mi caso me voy a meter a esta porque es la que estoy promoviendo. Pero es muy fácil darse de alta, ¿eh? no tienes ningún problema. Y aquí están los materiales de marketing. Ves hay un montón, text, HTML, text links. Yo no tengo que ir a ninguno de estos, iría si quisiera, pero es este mi enlace de afiliados. Y me dice que es grandioso para usar el email, pero da igual, para email o texto plano es este. Y nosotros vamos a usar este en la técnica que te voy a dar hoy. La voy a copiar y me voy a ir a un blog de notas. Y aquí le voy a poner oferta a promover VPN. Y pongo esta, en mi caso es hide my IP. Hay muchas y tú escoges la que tú quieras, pero yo promuevo esta. ¿Qué necesitamos ahora? ¿Dónde está la técnica CPA? Muy sencillo, vamos a crear una landing page para esta oferta y vamos a poner un pop-up de alerta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, me voy a ir a YouTube y dentro de YouTube voy a buscar un vídeo que sea viral. Otra de las ventajas de esta técnica es que tú puedes promover en cualquier país, en español, en inglés, en lo que sea. ¿Cómo? Vamos a ir a YouTube y si te fijas en estos puntitos dice Settings y tú puedes poner cualquier localización y cualquier idioma. En mi caso lo voy a hacer para Estados Unidos, pero también te voy a enseñar qué video estoy usando para el público hispano. Bueno, Estados Unidos, inglés. Me voy a donde dice Explore y en Explorar Trending. Y en Trending veo lo más novedoso, me voy a películas porque está muy bien. Mira, 21 millones de visitas hace 4 días, 3 millones de visitas hace 6 días, 15 millones de visitas hace 13 días. Voy a elegir, por ejemplo, esta, Las Fantásticas beasts. Simplemente le voy a dar clic, no necesito ni descargarlo ni nada, le doy clic, ya está. Ahí lo tengo, lo voy a parar y voy a copiar el enlace donde dice Share, le voy a decir copiar y me lo voy a reservar aquí. En inglés, luego te digo cuál va a ser en español. Aquí pongo este. Este video lo voy a poner en una landing. Me voy a ir a mis landing page. En mi caso, yo voy a usar yo porque es mi favorita, porque me resulta fácil, porque es sencillo hacerla. Entonces me voy a yo Dentro de yo recuerda que la versión gratuita te deja solamente tres embudos. Yo tengo dos, así que puedo hacer otro, voy a crear un embudo y no te preocupes por los enlaces, ya sabes que aquí abajo te voy a dejar todo lo que estamos usando, todo, le voy a poner wind and audience, bueno le voy a poner el nombre y el nombre va a ser vpn cpa, cpa vpn tú le pones lo que quieras, le voy a poner audiencia, esto no me importa, lo dejo así, le voy a crear y vamos a hacer la landing, la landing tiene que ser increíblemente fácil me da un squeeze y un thank you page esta me la puedo quitar porque no la voy a usar le doy aquí y automáticamente si quieres remover, si sí, lo confirmo. Y las Squeeze Page voy a buscar un Squeeze que tenga video. Voy a buscarla y si no la encuentro, hago una. Es muy fácil hacerlas. Free video course, bla, bla, bla. Esta es una buena opción. Voy a ver si hay otra. Esta también es buena opción. Como ves, hay muchas y muy bonitas. Esta, voy a elegir esta que está muy sencillita. Le voy a dar a seleccionar. Ya la tenemos. Y se este llama Squeeze Page. Le voy a poner VPN CPA. Y la guardo. Y la voy a editar. Y aquí. Como ves está muy facilita, esto lo voy a quitar porque no me interesa, voy a quitarle todo lo que me estorbe, solo me voy a quedar con esto, esto, fuera, todo completo, ves en verde se va la sección entera, fuera, aquí se va la sección entera, fuera, porque no quiero nada, no me interesa nada, es una landing muy sencillita, fuera, ahí está. ¡Facilísimo! ¿Qué voy a poner aquí? Bueno, pues como tengo ya mi vídeo elegido, voy a ir nuevamente al vídeo y voy a poner el título del vídeo. Y el título del vídeo es Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore y me voy a ir a mi landing. ¿Qué lo voy a poner aquí? Sin más. Y vamos a poner eso en bold, vamos a ponerle un color más bonito. Aquí igual están los colores. Vamos a ponerle rojito. Y aquí vamos a poner algo muy sencillito. Me vuelvo al vídeo. Voy a ver lo que tiene. Esto mira. Ahí. Lo voy a poner nuevamente en mi landing. Como ves no tengo que pensar nada. Simplemente lo pongo. Yo invite invited. Bla, bla bla bla bla. Y aquí voy a poner el vídeo. ¿Ves que tengo aquí un renglón? Lo voy a quitar porque no me gusta. Esto lo voy a quitar. Tampoco me interesa. Y voy a poner el vídeo directamente. Me voy aquí. Y donde dice media. Le doy vídeo. Lo arrastro. Lo pongo aquí. ¿Ves? Ahí. Y simplemente voy a copiar, ¿ves? Donde dice YouTube URL, la quito y pongo la mía que habíamos reservado aquí. Entonces, y aquí. Ya está, ¿ves? Genial. Voy a quitarle un poco de espacios. Esto es porque se ven muy grandotes. Entonces, este le voy a poner ceros en todas partes. ¿Ves? Top 40, no, cero. Ahí está, genial. Y aquí, button, que es el button lo de abajo, le vamos a poner cero. Ahí, genial. Ya está, le voy a dar guardar cambios. Vamos a verla. Ah, mira qué bonita. Genial. Este pop-up que sale en automático, porque así elegí yo la página. Y este pop-up es donde va a venir la magia. Ahora lo veremos. Mira, me voy a donde dice pop-ups. Pop-ups. Y dice pop-up número 1. ¿Ves? Si le doy a ver, me aparece. En pop-ups le voy a quitar. Y lo vamos a ver desde el principio. Ahora sí, add pop-up. clic. Ya lo tenemos. Edit pop-up settings. Y aquí dice mostrar un botón de cerrado. Y dice que no. Si yo le digo on. ¿Ves? Me aparece aquí el botón de cerrado. Pero yo no lo quiero. Le vamos a poner off. No se lo vamos a poner. Y luego dice. ¿Abrir automáticamente? Atento. ¿Abrir el pop-up automáticamente? Sí. On. ¿En qué momento? Nosotros vamos a esperar 10 segundos. Este es el tiempo de espera. 10 segundos. Para que arranquen a ver el trailer. Ya está. Lo tenemos. ¿Qué más vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer. Muy atractivo para promover nuestra oferta de CPA. Primero, el fondo. Vamos a poner un fondo de un color. Vamos a poner aquí Edit Pop-ups. Y el fondo va a ser de un color. Color Background. ¿Ves? Color Background. Vamos a ponerlo rojo. Para que sea en alerta. Ahí está. No queremos que se suscriban. Así que este lo voy a quitar. Ok. Pero esto sí lo voy a dejar. Este lo voy a quitar. Fuera. Porque no estoy pidiendo suscripción. Y aquí... Voy a poner el siguiente texto. Te lo voy a poner aquí. Ya lo tengo preparado. Y dice Warning. Eso primero que voy a copiar. Control-C. Me voy a mi página. Y aquí pongo Warning. Lo voy a poner en un color blanco. Bold. Color del texto. Blanco. Ahí está Warning. Y vamos a continuar con el texto. Hackers, maybe, bla, bla, bla, bla. bla. Copiamos. Control-C. Me voy a mi página. Y pongo otro texto. Justo debajo del Warning. Bueno, se ha ido arriba, pues lo bajo. Ahí está. Lo copio. Control V. Hackers, MakeBee, Stelling, bla, bla, bla. Y vamos a poner este texto en blanco. ¿Ves? Aquí. Y le ponemos blanco. Blanco. Un poco más grande las la letras. ¿Ves? Font Size. Vamos a aumentar la 24. Ahí. Bien. Este que se nos ha puesto aquí. No lo queremos. Y lo quitamos. Ok. Y continuamos. Otro texto. Este lo puedo duplicar o poner otro. Lo voy a duplicar. Y voy a poner el texto a continuación. Esto. Control C. Me voy a mi página. Dos clics, pego, selecciono, color blanco nuevamente, bold. ¡Peligro! Los hackers pueden estar robando tu información. Activa tu VPN ahora para estar protegido online. Y aquí vamos a poner un poco de espacio. El top lo vamos a poner en 10, el bottom en 10, este también 10, 10. Aquí 10 y 10 en el bottom. Eso es, ya le hemos dado espacio. Y el botón de clic here. Vamos a ponerle todo en mayúsculas, protect me now, para que digan que los protegemos. Nos vamos al botón, y en el botón, atentos, porque aquí es donde vamos a trabajar bien, el botón dice next step url, no, le vamos a dar open url. ¿Qué url? La de nuestra oferta. Pero vamos a poner primero el texto, que es lo que teníamos ya copiado. Texto, protect me now, y el subtítulo lo vamos a quitar. subtext fuera, vale. Y ahora sí ponemos nuestra URL La URL que teníamos aquí reservada hay la copiamos Control C y la ponemos aquí Listo, ya está El botón vamos a poner en otro color Porque el azul es poco alarmante Entonces vamos a poner el color del botón Aquí vamos a seleccionar un color amarillo Eso es, amarillo, genial El texto lo vamos a poner en un color El negro lo vamos a dejar Y vamos a aumentar el punto donde dice font size vamos a poner la 26 Ahí. Es bonito, se ve muy bien, genial ya lo tenemos, guardamos save change, save change de nuevo voy a verlo, esperamos los 10 segundos bueno, vamos a echarle a andar para que la gente lo vea ahí estamos, genial, listo eso es todo, salvamos los cambios nos vamos, y esta página no la reservamos, vamos a copiar el enlace, donde dice copy link clic, ves, copiado y me voy a mi blog de notas y aquí voy a poner landing, landing a promover. Hemos puesto a Harry Potter porque Harry Potter está súper en boga. Y ahora viene el tráfico, el orgánico, o sea el gratuito. Nos vamos a ir a redes sociales. Evidentemente grupos de Facebook. Nos vamos a Facebook. Buscamos grupos de Harry Potter, aquí por ejemplo, Harry Potter, hay miles de grupos de Harry Potter, porque a la gente le encanta Harry Potter, grupos, Harry Potter 114.000, 287.000, 99.000, 24.000, 12.000, 7.000, tú te unes a los grupos de Harry Potter y les dices, ¿habéis visto el nuevo trailer? Lo tengo en exclusiva y les pones tu landing. Y se acabó. Ellos lo empezarán a ver y a los 10 segundos saltará el VPN. Así de sencillo con los grupos de Facebook. También puedes hacerlo en Instagram y poner que ya tienes. O si tienes Reddit, también es una muy buena fuente de tráfico. En fin, lo haces. Con esto puedes ganarte muy buenos dineros. Buenos dineros, ¿eh? porque a la gente le gusta mucho y es un video trending. Aquí la clave es que tienes que usar videos trending. Y ahora vamos a la fuente de tráfico de pago. Para la fuente de tráfico de pago, yo he usado push, la fuente de tráfico, pago, push. ¿Qué push? Porque hay push clásico y hay push in page. No hay mucha diferencia, pero bueno, yo voy a usar push in page, que es la que he usado y que me ha funcionado bien. Hay montones de redes de tráfico push, montones. Te voy a mostrar algunas. Mira, este es PropellerAds tráfico. Y aquí tenemos... Push notificaciones. Este es el tráfico que tienen, lo cual está muy bien. Está muy baratito. Mira para India baratito. Para Indonesia. Todo está muy baratito. También hay tráfico hispano de muy buen precio. ¿Ves? México, Colombia, España, Argentina. Tenemos tráfico para cualquier tipo de geo, de geolocalización. ¿Qué problema le veo a este? Mira, a me queda quedado un poco de, de dinero ahí. Que si yo quiero empezar con Propeller Ads, lo mínimo que tengo que soltar son 100 dólares. 100 dólares. Otra fuente de tráfico, Taco Loco. Taco Loco también tiene muy buen tráfico. ves, Tiene millones de, de impresiones y está muy bien, no es caro. Pero aquí también para arrancar en Taco Loco, si tú te vas a Founds, tienes que arrancar con 100 dólares también. 100 dolaritos. Si no tienes 100 dólares, pues no puedes usar esta red de tráfico. Hay otra fuente de tráfico, que es la que yo estoy usando ahora mismo, que se llama Mondiad. Y no te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces. Y en Mondiad, el depósito mínimo es de 50 dólares. Si tú tienes 50 dólares, puedes empezar aquí. Además, hay un cupón. Tengo yo un cupón, pero el cupón no sirve si es para 50 dólares. Sirve de 100 dólares en adelante. Si yo puedo meter 100 dólares, puedo poner un cupón y me dan el 20% más. Si te interesa el cupón, lo voy a poner aquí abajo, pero es a partir de 100 dólares. Si no tienes 100 dólares, pues bueno, con 50 dólares tú puedes empezar en Mondial Y también tienen los tipos de campañas que vamos a usar. Vamos a usar esta como fuente de tráfico porque es la más baratita. Y es posiblemente, posiblemente, en la que tú puedas empezar. Insisto, todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo para que no te hagas lío. Vamos a las campañas y en campañas vamos a crear una nueva campaña. El campaign, y como te digo, vamos a usar push in page. ¿Ves? El tipo, el nombre de la campaña, lo voy a poner vpncpa. El target, el target aquí, yo voy, puedo usar tanto la directa como mi landing, pero vamos a usar la landing que para eso lo hemos creado. Landing, control c, me voy aquí, control v, ya la tengo. Puedo poner todos estos tokens, los puedo poner ahora mismo, no los voy a poner, pero puedo hacerlo. Y aquí en el contenido es Mainstream. Mi contenido es Mainstream, es decir, no adulto. Luego vienen las actividades Título, mira, así es como se va a ver. ¿Ves? Así se va a ver. Título. Y voy a copiar lo que ya tengo preparado. Y le voy a poner peligro. ¿Ves? Warning. Y abajo la descripción. Lo mismo que usamos en la landing page. Y vamos a ponerle un icono. Y para poner el icono, Voy a ir a un sitio que se llama Flaticom.com, insisto, los enlaces abajo. Y me voy a descargar este, que es súper atractivo. Le voy a dar a download. Ya lo he bajado, pero le das aquí. Le das a free, porque es gratis, y te lo descargará. Yo ya lo tengo, así que me voy aquí a mi campaña, y lo voy a subir. Está subiendo, es este, míralo, qué bonito está. Le doy a crop, porque va a estar entero. Míralo. Ahí está, peligro, clic aquí para protegerte, listo, eso es todo Esto ni siquiera lo voy a poner, no me hace falta Y aquí viene el budget, ¿qué bid voy a poner? Bueno, pues aquí yo ya tengo que mirar los bits que hay para el país que yo quiero Y ahí vamos a empezar con el bid y el budget El budget ya sabes qué es lo que vamos a poner no, Voy a quitar todos los ilimitados porque si no me va a cobrar ilimitado Y aquí me dice que ponga la puja, entonces le voy a poner 0.05 por ejemplo, ahí está. Vamos a ponerle el mínimo, que son 10 dólares diarios. Y esto lo vamos a dejar así, sin más. O si quieres ponerle 50 para que no te corra más de 50 dólares. Elegimos el tipo de formato. Como te digo, este es el clásico. Y en InPage. Yo voy a usar el InPage. Ahí está. Luego vienen todos los targetings. Countries. Yo solo lo quiero para Estados Unidos. Y vamos a seleccionar. Aquí le vamos a poner United United States. Ahí está. Solo este. Acá. Ya lo tengo ahí, eh, todo lo demás lo dejo igual, los carriers igual, device tips igual, sistemas operativos, browsers, todo lo voy a dejar ahí. En fin, todo lo puedes seleccionar tú. Yo de momento lo he dejado así porque es una campaña muy amplia para Estados Unidos, para cualquier tipo de dispositivo. En todo caso, yo me iría aquí a los dispositivos, quitaría todos y solo elegiría teléfono móvil y para desktop. El tipo de tráfico, mainstream, quitamos el adulto. Me voy abajo hasta la frecuencia de la campaña, una cada 24 horas. El tiempo, ojo, atentos con esto, porque si yo quiero correr mi oferta en Estados Unidos con el tiempo de Madrid, no voy a tener control sobre el horario de la campaña. Así que yo voy a poner que sea el horario de Estados Unidos y lo voy a buscar. Yo prefiero trabajar con los UTCs, que son las unidades de tiempo internacionales, pero tú trabaja con el que quieras. Vamos a trabajar con el U.S. de central agregamos y lo enviamos a moderación cuando lo enviamos a moderación nos dirán si lo aceptan o no si no tienes fondos no te lo van a aceptar primero tienes que depositar los fondos y con esta campaña exactamente lo que te estoy poniendo aquí exacto es como yo he conseguido los mil en siete días con este tipo de vídeos vamos al público hispano muy rápido para público hispano yo tengo este otro vídeo ¿Ves? Para el público hispano yo me voy a cambiar aquí Me voy a poner localización México Y dentro de México me voy aquí Y le voy a dar a explorar Mira cómo cambian los trendings ¿Ves? Me voy al trending Este es el juego de calamar Hace 14 horas con 5 millones de visitas Y yo aquí lo que elegí fue este video El video de los Simpsons y Bad Bunny Porque tienen mucho tirón Tanto Bad Bunny como los Simpsons Y para público hispano utilicé esto Y en el tráfico de pago utilicé todo América Latina. Fueron las que yo utilicé con este vídeo de Bad Bunny. Y con este me resultó bastante, bastante bien. Bueno, marketer, lo vamos a dejar hasta aquí porque este ha sido un vídeo muy largo y muy denso. Voy a hacer rápidamente un resumen. Y el resumen es número uno, darte de alta en una red VPN. En mi caso he elegido Hide My IP, que me paga muy bien. Segundo, Crear tu landing page para la oferta. En mi caso yo la hice con Sistemayo porque es gratuita y es muy fácil. Como ya has visto y me permite... Poner los pop-ups temporizados. Eso es muy importante. Si no puedes temporizar el pop-up, no te va a resultar igual. Bueno, con esta yo puedo poner el pop-up temporizado. Insisto, todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo. Este es el paso número 2. Paso número 3. La fuente de tráfico. Si es gratuita, grupos de Facebook. Te vas a los grupos de Facebook. En este caso fue de Harry Potter para el público anglo. Y tú aquí buscas Bad Bunny o los Simpson para público hispano. Y para el tráfico de pago, yo elegí Mondiad porque es más fácil entrar, porque me cuesta solo 50 dólares. Tú puedes irte por Tacoloco, por Propeller, por Rich Push. Hay un montón de, fu de fuentes de tráfico de pago para ofertas de tipo Push. Yo insisto, usé Push y además no cualquier Push, sino el Push In Page. Y con esto me ha dado el resultado. Los dispositivos, solamente los móviles y el desktop, te vas al... Idioma y al país que tú quieras, el mainstream. Si utilizas ese tipo de cosas, ojo que también lo puedes hacer con tráfico adulto. Y eso es todo. Lo envías a moderación y a correr. Empieza a correr tu anuncio con este tipo de símbolo que me funciona muy bien. A generar ingreso, eso es todo. Bueno, marketer, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo que es súper bueno, súper novedoso, súper resultón, muy convertidor. Y que puedas ponerlo en práctica, insisto, el tráfico de pago es lo que te va a hacer la diferencia entre ganar mucho o ganar poquito. Pero ganar, vas a ganar. Se despide Betty Romerito. Te envío un fuerte abrazo. Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para ver este video. Y te recuerdo, Marketer, que no importa el tiempo que falte este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!